Bueno, saludos, soy Israel Banguera. En esta hora les quiero mostrar eh, Notion para que su ordenador no lea ninguna clase de disco extraíble. Eh, en este caso me refiero a USB. Por ejemplo, voy a insertar eh, una memoria y no quiero que darle o sea, lo que quiero es que al darle clic eh, la memoria no muestre los archivos. Entonces. Lo okay, que vamos a hacer es lo siguiente: una vez leen clean, el link, les dejaré en la descripción del video. Esperan los 5 segundos de publicidad, luego un clic salta publicidad y se les va a descargar un archivo como este. Le dan clic en descargar un eh, isrado. Luego, una vez que se les descargue dan clic dere, eh, derecho, extraer aquí. Una vez se les traiga un archivo como este, eh, antes de todo, les voy a hacer la, la, la prueba introduje una usb miren que abre normal entonces lo voy a sacar y vamos a hacer la prueba damos doble clic en el archivo una vez que lo hayamos extraído lo empleamos aquí damos clic en plantillas administrativas luego clic en sistema y luego clic en acceso y, eh, almacenamiento extraíble y vamos a buscar la opción que diga eh, denegar acceso a eh, lectura está damos doble clic luego vamos a clic clic aquí en habilitar y luego clic en aplicar y luego clic en aceptar y cerramos ahora vamos a introducir la, la usb nuevamente para hacer la prueba en algunos ordenadores el efecto no va a ser instantáneo tendrán que reiniciar el equipo y una de reinicia le va a funcionar en mi caso eh, funciona al, al instante debido a que eh, es un ordenador de última tecnología lo bueno, abrimos nos vamos a equipo y esta es la unidad Le vamos a darle doble clic y miren que dice eh, eh, no disponible, acceso denegado, no acepta que yo abra eh, ninguna clase de unidad extraíble. Bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que lo disfruten y no olviden suscribirse. Chao.